El objeto de la rueda de prensa de hoy es comentar la más que probable instalación de una extensión importante... ...destinada a producir energía fotovoltaica en nuestro municipio. Es decir, electricidad a partir del sol y también a comentar aspectos generales de estas instalaciones... ...en sus distintas formas y variantes con sus ventajas e inconvenientes. Desde Podemos e Izquierda Unida siempre hemos apostado por la energía del sol como parte... ...de la solución a los problemas derivados del uso de los combustibles fósiles... ...como el carbón, el petróleo o el gas natural... ...pero entendemos que hay distintas formas de hacerlo... ...y algunas son claramente más beneficiosas que otras... ...para un municipio como el nuestro. Hace unos meses empezamos a oír... ...por parte de algunos vecinos de la zona de Río Grande... ...que estaban llegando empresas comprando o alquilando a largo plazo... ...terrenos para instalar una central fotovoltaica pero aún, aún no se reflejaba ni en los boletines oficiales ni en la página de exposición pública de la Junta de Andalucía. El 19 de agosto solicitamos eh, información de forma oficial a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Coín y el 25 de septiembre apareció publicado en el boletín oficial de la provincia de Málaga un proyecto de unas seis hectáreas, pero los vecinos de la zona nos seguían diciendo que, que estaban alquilando o comprando más terrenos.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 Y Nuestra estimación es que pronto superarán eh, las mil hectáreas en, en toda la zona de, de, de La Jara. También estimamos que el tiempo para ponerlo en funcionamiento eh, sería de uno o dos años vistas. Hay que decir que el hecho de que haya empresas que se estén interesando por hacer instalaciones de este tipo eh, indica que la producción fotovoltaica ya es rentable y que sus costes se amortizan en un periodo de tiempo razonable. Desde adelante, Coin queremos destacar que es posible generar energía renovable utilizando la misma tecnología de paneles solares, pero de dos formas muy diferentes. La primera se denomina autoconsumo y consiste en que cada usuario genera su propia energía de manera individual y en el mismo lugar donde se consume esa energía, lo cual aumenta mucho la eficiencia. La segunda consiste en que la energía se produzca en grandes plantas industriales que suelen estar alejadas. ...de donde se va a consumir la energía y además son propiedades de grandes empresas especializadas. Entre las principales ventajas del autoconsumo y de las pequeñas explotaciones eh, a nivel local... Mmm, ...podemos decir que, que son muy favorables porque generan bastantes puestos de trabajo... ...mientras que las grandes grandes plantas por el contrario eh, generan muy pocos puestos de trabajo a nivel local... ...porque su mantenimiento es en realidad muy pequeño... ...además la energía producida por estas grandes instalaciones... ...normalmente se destina a núcleos de población muy densos... ...en nuestro caso son los municipios de la costa... ...y se necesitan líneas, líneas muy largas de transporte... ...para llevar allí la energía... ...por otro lado... ...el impacto tanto medioambiental como visual... ...es muy distinto en cada caso... ...en las instalaciones de autoconsumo y pequeñas explotaciones... El, ...el impacto es prácticamente inexistente... ...porque las instalaciones se encuentran muy dispersas en el espacio... ...mientras que en las grandes plantas, aunque su impacto general no sea muy elevado... ...y sea menor que otras fuentes de energía... ...al encontrarse de forma concentrada pueden llegar a ser un impacto bastante significativo. Por nuestra parte...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 Finalmente, tenemos que hacer notar que el autoconsumo y las pequeñas explotaciones tienen un beneficio económico muy claro a nivel local frente a las grandes plantas, que apenas repercuten en la economía del municipio. Las grandes plantas se limitan a vender la energía a nivel mayorista, mientras que los vecinos continuarán pagando el mismo recibo de la luz todos los meses. Por el otro lado, con el autoconsumo se consigue que los usuarios reduzcan su recibo de la luz y, y hagan estas instalaciones verdaderamente rentables y, y eficaces con la, con la economía local. El autoconsumo es una realidad que ha estado fomentándose desde hace años en muchos países europeos, con recursos solares muy inferiores a los nuestros. Por otra parte, eh, las grandes plantas fotovoltaicas eh, suelen estar promovidas por fondos de capital, que lo único que buscan es la rentabilidad y que han encontrado en estas instalaciones un nicho de negocio. ...como hemos querido reflejar... ...ambos son formas de producción de energía renovable, ...pero la, el autoconsumo y las pequeñas explotaciones... ...tienen beneficios claros en los municipios que las implementan... ...y por ello creemos que es urgente... ...fomentar este modelo de producción... ...de hecho se espera que tras la, que tras la pandemia... ...se reciban fondos europeos... ...para una transición energética... ...en la que el autoconsumo tendrá una gran relevancia... ...con estas consideraciones...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 que quieren ocupar una gran parte del entorno natural de nuestro municipio, sin que ello repercuta en absoluto en los propios ciudadanos de Coín. Desde adelante, Coín creemos que es fundamental que el ayuntamiento de nuestro pueblo se posicione decididamente de parte del ciudadano, y que, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos que han demostrado que sí se puede, luche por un modelo energético sostenible, democrático y que repercuta en ventajas tanto para el medio ambiente como para todos y todas las vecinas de COIN.